Hola a todos, estamos en el hotel donde realizaremos la conferencia internacional el próximo 9 de marzo. Les contaré cómo será el ingreso hasta el lugar de reunión. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Apenas ingresen a este lugar, encontrarán una mesa. Recuerden que deben traer el código QR que fue enviado a sus correos. Puede ser de forma impresa o una imagen en el celular. En esta parte de acá encontrarán una mesa, donde podrán registrarse, el código será escaneado, y cuando se verifique que están en la lista, pueden ingresar. Lo haremos por el ascensor. Vamos hasta arriba. Aquí en el piso 11, miremos dónde será el lugar. Será en este espacio, la Conferencia Internacional el próximo 9 de marzo. Pero si necesitan ingresar al baño, toca subir hasta el piso 12. Miremos. Aquí en el piso 12 encontrarán los baños. También un lugar que sirve de descanso. Pueden subir a este lugar y continuar con la conferencia en el piso 11. Estamos muy emocionados por el 9 de marzo, que es la conferencia internacional. Los esperamos. Hasta luego.